Por fin, esperé mucho tiempo. Luego de años de planear, mis canciones se han convertido en un éxito. Y ahora soy la estrella más famosa del mundo. Ahora sí, todo está listo para que domine el mundo y el infierno llegue a la Tierra. <risa> Nada podrá detenerme. ¡Caristo! ¡Tenemos ¿sí un problema! No curas ya nuevas aventuras, vas a disfrutar Quédate y dale like, like, like, suscríbete al canal menos levantarse temprano y tener la casa para mí sola. Nada de mamá, haceme la leche, mami, qué me pongo. Este casimocho no sabe hacer nada solo. ¿Eh? ¿Pero qué hacen levantados? Amor, tenemos que hablar. Sí, esto es una intervención. Querida familia, estamos reunidos el día de hoy porque tenemos que tratar un tema muy importante. No me digas que vas a buscar trabajo. Por fin. No, estamos acá para hablar de tus problemas. Ay, sí. Es verdad, a la noche me pongo clara de huevo en el pelo Pero es para que me quede más rubio <risa> Y cuando me levanto a la mañana Me pongo mucho perfume para que no se me sienta el olor Pero no la puedo evitar ¿Eh? No, amor, eso no mm, Ahora entiendo por qué siempre cuando duermo tengo hambre Una vez me desperté y me estaba lamiendo la cabeza <risa> Estoy hablando de tu problema de la vista. Los niños siempre me dicen que me confundes con otras personas. No es verdad, Casimocho. Yo nunca te confundiría. Para mí, sos único. Mamá, yo soy Encito, tu hijo. ¿Ah, sí? Amor, ¿acaso no recuerdas el otro día cuando fuiste a buscar a los niños a la escuela? ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Adentro! Ay, no entiendo. ¿Desde cuándo les gusta estar tanto afuera? Amor, esos no son nuestros hijos. ¿Ah, no? Bueno, cualquiera puede tener un mal día Tengo demasiadas cosas en mi cabeza Sí, huevos por ejemplo Ay, no sé para qué les cuento mi secreto A ver, hagamos una prueba ¿Cuántos dedos ves acá? Eso es muy fácil, veo cuatro dedos ¿Qué? ¿Cuatro dedos? Sí, pero algunos están cerrados y otros están abiertos Ay, ¡Decidido! Vamos a ir al médico Vamos a ir a ver un ojólogo Oculista, papá, oculista ¿Qué dices? Si de su trasero está perfecta ¡Hola! ¿Acá venden ojos nuevos? Mi novia no ve nada nada. Está más ciega que un topo. Bueno, eso explicaría por qué es su novia. Eh, no, no entendí. Déjenlo así. No le dé importancia a mi comentario. Bueno, entonces, ¿cuánto me sale ponerle unos ojos de rayo láser? O, o mejor, unos rayos X. Así me encuentra la llave cuando la pierdo. Señor, acá no hacemos ese tipo de trabajos, pero podemos recetarle unos buenos lentes. Venga, señorita, pase por aquí. Gracias. Casimocho, espérame aquí, no toques nada. Me quedaré más duro que un rulo de estatua. ¿Dónde servirán comida en este hospital? Oh. Muy bien, como papá y mamá se fueron y no sabemos cuándo van a volver, yo estoy a cargo. Desde ahora, yo soy el jefe de la casa. Me pueden decir papá si quieren. Papá Enzo, ¿podemos tener un perrito? Supongo que sí Los niños deben tener mascotas ¡Qué bueno! Su nombre será Wifi Pero Lunita ¿de dónde sacaste ese perro? ¿Y por qué le pusiste el nombre Wifi? Le puse Wifi Porque se lo robé el vecino ¡Guau! <risa> wow, ¡Cuánta comida! Pechuguita de pollo Puré Y hasta gelatina ¿Qué hace? No toque eso Es la comida de los pacientes ¡Ay! Todo lo bueno le pasa a los que se lastiman <risa> Tengo una idea! ¡Hop! ¡Hop! <risa> ¡Ahora soy un paciente! ¡Me voy a desmayar! A ver, dígame, ¿qué letra estoy señalando con el dedo? ¿Cuál dedo, señor? Uh, a ver si ve mejor de más cerca. ¡Ay, ahora sí! Veo el 9, el 5, el 4, el 3 y ahí hay un 1. Señorita, lo que está escrito en la pizarra son letras. ¿Ah, sí? <risa> ¿Qué son todos estos perros? Estaban solitos y me las traje a vivir a casa ¿Podemos tenerlos, papá Enzo? Como responsable de la casa voy a decir que sí Una mascota genera responsabilidad Y 50 perros generan mucha responsabilidad Y también caca ¡Ay, qué pésimo servicio en este hospital! Yo he tirado ahí en el suelo y nadie me levantó. ¡Tengo hambre! Tienes que haber alguna manera de poder llevarme una bandeja de comida. ¡Ya sé! Si me disfrazo de doctor, no me dirán nada. Ay, pero qué chulo que estoy. Y ahora soy el Doctor Milagro. Ay, qué buena ducha reparadora. ¿Eh? ¿Dónde está mi ropa? ¡El doctor Milagro ha llegado! Esa comida necesita respiración boca a panza. ¡Doctor! ¡Qué bueno que lo encuentro! ¡Tenemos una urgencia! ¡Rápido! ¡Pero yo la única urgencia que tengo es terminar de comer! ¡Vamos! ¿Acaso tenemos el doctor Milagro? Eh, sí, pero me dicen así, porque la carrera de medicina la terminé de milagro. ¡No sea doctor de camine! Bueno, bueno, pero. ¡Ay, cuánta caca! ¿Qué pasó acá? ¿Acaso los perros y los mojan se multiplican? Pero, ¿por qué están jugando las cartas estos perros? Porque en tu cuarto ya no había más lugar para jugar a la play. ¡También se metieron en mi cuarto! Y en el cuarto de mami, en el baño, en la pieza, tenemos muchos perros. Oh. ¡Luni! ¿Qué hiciste? Dígame, con estos lentes, ¿ve algo? ¡Sí! ¡Veo! ¡Veo que me estoy quedando ciega! Tranquilícese, señorita. ¿Eh? Señorita, ¿por qué le huele tan mal la cabeza? Bueno, estoy siguiendo una receta que vi en YouTube. Todas las noches me pongo clara de huevo para mejorar el pelo. Hmm, creo que ya sé por qué usted no puede ver. Bueno, supongo que no debe ser tan difícil ser doctor. ¡Rápido, doctor! ¡Rápido! ¡Mi hijo está por nacer! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué, qué, qué? qué papá! ¡Boyfriend, ¿quieres dejar de seguirme? ¡No es el momento para un duelo! ¡Bibibaba, papa. Baba. ¡Vamos, doctor! ¡Saca a ese bebé de dentro de mi mujer! ¿Y cómo se metió ahí? ¡No, no, no, no! no. ¡Yo no. recién acabo de comer! ¡Ay, me duele! ¡Me duele! ¡Ay, ¿por qué me meto en estos quilombos? ¡Muy bien! ¡Voy a dar a luz a este bebé! ¡Bibibaba, bibibaba! ¡Ay, está bien! ¿Quieres una batalla? ¡Tendrás una batalla! Ay, ¡El milagro de la vida! ¡Los bebés son tan dulces! ¡Tan tiernos! ¡Ay! ¡Me murió! <risa> eh, ¿Desde cuándo los bebés vuelan cuando nacen? ¡Muchas gracias, doctor! ¡Esto no ha terminado, boyfriend! ¡Ya nos enfrentaremos de nuevo! <risa> ¡Vamos, cariño! ¡A <risa> ah, la piruleta! Los hospitales pasan cosas muy raras. Hermanas, no debemos darles de comer después de las 12 a los perros. Están como locos. Pero todavía no son las 12. Entonces no debemos darles tantos dulces. ¿What's up? Tener un perrito es mucha responsabilidad. Oh, ¿y ahora quién nos ayudará? ¡Ay! ¡No! ¡Sí, Confi, nos salvaste! Ahora, ¿podrías desatarnos a... La doctora te dijo que no te estabas quedando ciega No, solo era clara de huevo Que cuando dormía me entraban los ojos <risa> Al parecer ser bonito Es perjudicial para la salud ¿Hola? eh. Hijos, no se asusten Voy a tener que usar estos parches por unos días Pero voy a estar muy bien <risa> Los que no van a estar bien son los niños Cuando recuperes la vista <risa> Casi mucho empieza locuras ya nuevas Vada, aventuras eres, vas a disfrutar casi mucho su familia no es normal no, con sus travesuras vas a delirar vas a ser parte de la aventura verás ahora voy, voy. si te quedas un mundo de locuras verás ahora vas a compartir con tus amigos quizás ahora voy mira nos estamos felicidad, felicidad.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 Las locuras ya Nuevas aventuras Vas a disfrutar Casi mucho Su familia no es normal Con sus travesuras Vas a delirar Quédate y dale like, like, like Suscríbete al canal Ten atento Que empieza ya Que empieza ya Y vos, ¿encontraste la esfera del dragón escondida? Déjamelo en los comentarios